Un último comentario respecto de las matrices es que no necesariamente se trata de estructuras bidimensionales. Una matriz puede tener tantas dimensiones como sea necesario. Simplemente se trata de ir anidando cada vez más eh, arreglos. Este es un ejemplo que si bien es bastante rebuscado, es perfectamente válido. No vamos a profundizar ahora. Dejo como ejercicio para vos ver cómo llegar a cada uno de los números que están en este, en este código. Retomemos el concepto de funciones que veíamos antes. Vamos a ver ahora cómo funciona, cómo se utilizan, mejor dicho, las funciones en PHP. Recordemos un momento que una función es una construcción, digamos que asocia un determinado valor de entrada a un determinado valor de salida. Eso es en la definición matemática, en la programación no es exactamente así, pero es bastante similar. Vamos a ver de qué se trata usar funciones en php. Lo primero que hay que notar es que en php existen dos grupos bastante separados de funciones. Algunas que son las que vienen incorporadas al, al sistema, las que se conocen como built-in, y por otro lado están las funciones definidas por el usuario, que en realidad el usuario no es una palabra muy correcta, más bien debería decir por el programador, o sea, vos. Durante el resto de esta clase nos vamos a estar concentrando en las funciones que ya vienen incorporadas al sistema, para que conozcas un poco de qué es lo que PHP te ofrece y de dónde viene su su poder, su potencial. Este es el ejemplo más simple que te puedes encontrar de uso de una función. Independientemente de que sea una función definida por vos o definida por el propio lenguaje PHP, esta es la forma de invocar una función. Que es el nombre de la función, en este caso F, seguido de un paréntesis que abre, la lista de parámetros separados por comas, en este caso no hay parámetros, después el paréntesis que cierra. Y en este caso, bueno, sería el punto y coma para indicar que ahí termina la, la sentencia. Una de las principales características que tiene PHP es la cantidad, diversidad y hasta, diga versatilidad de funciones que, que vienen incorporadas al lenguaje si visitas la página php.net y buscas la, la lista de funciones que hay realmente te vas a sorprender espero no te quedes abrumado pero te vas a sorprender de la cantidad y de la diversidad de cosas que, que se pueden hacer. En general pasa con PHP que cuando te encontrás con un problema que no es estrictamente específico de eh, tu, lo que se llama, tu universo es muy muy probable que ya exista una función o eventualmente una librería que lo resuelva. Así que en general te diría que antes de enfrascarte en un problema muy difícil y que te parezca que es medianamente común, probablemente alguien ya lo resolvió por vos. Así que tené a mano php.net o alguna otra referencia. Estos son algunos ejemplos de funciones propias de PHP que son bastante comunes, muy utilizadas y muy conocidas. La primera es substring, la segunda es random, date, count, base name. La función substring o substr, más eh, correctamente dicho, lo que hace es tomar una cadena y dos números. El primero que indica cuál es el carácter de, de inicio y cuántos caracteres se desean a partir de ese, de ese carácter. Y lo que devuelve es la cadena formada por esos, justamente los caracteres que están delimitados por el inicio y la longitud dentro de la cadena original. En este ejemplo queda bastante claro lo que hace la función. Dice substring de hola 1,2 devuelve ol. Esto significa que a partir de la posición 1 del, del string eh, recordemos que siempre tanto los arreglos como las cadenas y en general los números en, en PHP empiezan en 0. Tenemos entonces la H que corresponde a la posición 0, la O a la posición 1 y a partir de la posición 1 queremos dos caracteres incluido la posición 1. Entonces es OL. La función RAND lo que hace es devolver un número aleatorio entre el mínimo y el máximo. Por ejemplo, rand entre 1 y 10 va a devolver, no sé, un número aleatorio, que lo que sí sé es que va a estar entre 1 y 10. El objetivo de la función date es generar una fecha como un string. Para eso recibe dos parámetros. El primero, que es un string, determina el formato o sea cómo tiene que formarse ese, ese string y el segundo que es la marca de tiempo eso es lo que indica cuál es la, la fecha a nivel digamos conceptual que tiene que ser expresada como un string para hacer esta conversión date utiliza unas reglas que bueno, están descritas en php.net que determinan cómo debe interpretarse el string pasado como primer parámetro para darle forma a la salida que estamos buscando este es un ejemplo un poquito más complejo pero bueno nota que lo primero que deberías ver es que la función date yo la estoy invocando con un solo parámetro que es el string del formato no te asustes por todos esos chirimbolos todo eso está muy bien explicado en php.net lo importante que te quería decir es que cuando yo no estoy indicando el segundo parámetro eso no significa que ese parámetro no exista o no sé, alguna otra cosa esotérica Lo que está sucediendo ahí es que PHP le está asignando un valor por defecto Eso es algo que se puede hacer, en PHP es muy común Ya lo vamos a ver un poco más adelante En el caso particular de la función date, el valor default es la fecha actual Y lo que podés ver a la derecha es, bueno, en este caso está en inglés porque así está configurada la, la computadora pero lo que ves es una descripción textual, mucho más lo que sería verborrágica, de la misma fecha. La función count tiene un especial que es para determinar cuántas posiciones o cuántos elementos tiene un arreglo. Recuerda que en PHP los arreglos son dinámicos, entonces saber su tamaño no es realmente algo trivial. Un ejemplo del uso es este, acá ves que estoy llamando a la función count y le estoy para pasando como parámetro una expresión literal que es un arreglo, que tiene tres elementos, el número 1, el string hola y el número 3.7. El resultado de la función count es 3, porque es un arreglo que tiene tres elementos. fíjate que no importa que los elementos no sean del mismo tipo, o el orden de los elementos, las claves, nada. Lo importante acá es que este arreglo tiene tres elementos, eso es lo que te devuelve la función count. La función basename se usa generalmente para obtener el nombre de un archivo dejando de lado la, la ruta. Por ejemplo, basename llamado con el string barra home barra mauro barra test .php te va a devolver el string test.php. Existen otros usos un poco más elaborados de esta función porque si bien está pensada para resolver este tipo de situaciones donde se trata de archivos, como es una función que trabaja sobre strings, Vos podés usarla para hacer muchas cosas, como sería básicamente tomar un string al que le sacas un prefijo. Te recomendaría igual que no te compliques la vida hoy con esas cosas. Por ahora, concéntrate en esto, en saber que si necesitas el nombre de un archivo dejando de lado su ruta, basename es una función que te va a ayudar. Tal vez para este momento ya estés pensando o llegando a la conclusión de que Saberte todas las funciones de PHP de memoria es imposible y, evidentemente, buscar cada vez que necesitas la función explícitamente también es muy complicado. Afortunadamente, tenemos a nuestro gran amigo Google que nos va a ayudar en esta tarea. Siempre tenés la opción de ir a php.net, hay muchos lugares de referencia, pero como te decía hace un rato, mi recomendación es que cuando te encuentres resolviendo algo que tenga la pinta de que o ya lo resolviste muchas veces o que seguramente alguien más se encontró con este problema, lo más, más probable es que la solución ya esté disponible. Entonces por ahí conviene más gastar un par de minutos haciendo una búsqueda que haciendo un código muy complejo que después hay que depurar y demás.